hola a todos y bienvenidos a danstein el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas afines a ella el día de hoy veremos el tema de formalidad que es otra forma de expresar concentraciones en química qué veremos qué es la formalidad y en qué consideraciones se puede aplicar sus ecuaciones y por último ejemplos aplicando cálculos de formalidad no siendo más, comencemos. Este video cuenta con el patrocinio de Industrias El Reflejo. Limpieza y calidad que brillan. Pueden ver uno de sus productos, el alcohol antiséptico, en sus diferentes presentaciones. También a nivel institucional, pueden ver con mayor volumen cada uno de ellos. No olviden que es una empresa manizaleña y aquí se pueden encontrar los teléfonos para ponerse en contacto, ahora continuemos con el tema, ¿Qué es la formalidad? También considerada como molaridad analítica, se define como el peso fórmula gramo de un solo auto por litro de solución, esta coincide con la molaridad siendo conceptos similares, podemos verla de la siguiente forma la formalidad es igual a número, peso, fórmula en gramo sobre volumen. En algunos textos aparece como número MFG. Es lo mismo. O sea que, para que no se confunda en el concepto. No olviden. Número, peso, fórmula en gramo y volumen en litro de solución. Bien importante, el volumen siempre debe estar en litros. Aplicaciones. Podemos verlo en todo lo que tiene que ver con manejo de concentraciones en diferentes soluciones. También se puede ver aplicado a la medicina y, ¿por qué no?, en todo lo que tiene que ver con bebidas alcohólicas y energizantes. Ahora, concentrémonos en las ecuaciones que nos permite calcular la formalidad. Esta ya sabemos que es la principal, número peso fórmula en gramos sobre volumen. Pueden pausar el video para anotarla y la tengan a la mano. Y número peso fórmula en gramos es igual a masa de gramos de soluto sobre PFG. Este es peso fórmula en gramo o también como la masa molecular. PFG es igual al peso fórmula en gramo y V volumen de litro de solución. Veamos algunos ejemplos prácticos. Número 1. ¿Cuál es la formalidad de 4,5 gramos de Agenio 3 o nitrato de plata disueltas en un litro de agua? Entonces, ¿qué tenemos? Primera medida nos dan unos gramos de Agenio 3 y nos están dando el volumen. Entonces vamos a hallar primeramente la masa molecular o el peso molecular el peso molecular del AGNO3 es igual a la masa de la plata que es 108 más el nitrógeno que es 14 y 3 por el que está multiplicado por el oxígeno sería 3 por 16 y la suma de todo ello nos da 170 gramos ese es el peso molecular del AGNO3 ahora recordemos un poco las ecuaciones de disociación acá tenemos el AGNO3 y se disoció en iones AG más y NO3 menos y esto ocurre porque se está disolviendo en un litro de agua teniendo esto ahora sí vamos a encontrar lo que nos interesa número peso fórmula en gramo dice que es la masa de gramos de soluto en este caso sabemos que el nitrato de plata se disuelve en agua quiere decir que esta es la masa del soluto, sobre la masa fórmula gramo, que sería en este caso el peso molecular del AgNO3. Entonces vamos a reemplazar, nos quedaría 4,5 gramos de AgNO3 sobre 170 gramos de AgNO3. Dividiendo esto nos da 0,026. Ese es el número peso fórmula gramo que nos va a permitir determinar la formalidad. Ahora, teniendo ya la formalidad, vamos a reemplazar el valor que encontramos y lo vamos a poner aquí. Nos quedaría la siguiente forma. 0,026 dividido 1 litro de agua. Esta división nos da 0,026 formal, siendo esta la respuesta del ejercicio. Veamos un siguiente ejemplo. Ejemplo número 2. Calcular la cantidad en gramos de NaCl disueltos en 2,5 litros si la formalidad es 0,35 formal. Y nos dan la información de que el peso molecular del NaCl es 58,44. Pues teniendo en cuenta esto, vamos a mirar qué nos da el ejercicio. Nos dice que tenemos NaCl disueltos en 2,5 litros. Si la formalidad es de este valor, entonces vamos a mirar qué información. El NaCl se disuelve en Na más Cl menos. Y sabemos que la formalidad es número peso fórmula en gramo sobre volumen. Ahora, reemplazando, tenemos que esto es 0,35 formal. Igual a número de peso fórmula en gramos sobre 2,5 litros Como esto está dividiendo Vamos a pasarlo a multiplicar Nos quedaría 2,5 por 0,35 formal O sea que esto nos daría 0,835 Este es el número peso fórmula gramo. Ya teniendo este valor Vamos a poder reemplazar porque vamos a encontrar lo que nos pide. Entonces tenemos acá. Recuerden que lo que estamos haciendo es lo siguiente. Nos están dando la formalidad y vamos a devolvernos para poder encontrar los gramos de NACL. O sea que por ello tenemos que hallar el número peso, fórmula en gramo. Ya teniendo este valor, podemos reemplazarlo acá. Nos daría 0,875, y esta es la masa del NACL, 58,44. Como este valor está dividiendo, lo vamos a pasar al otro lado a multiplicar. Nos quedaría 0,835 por 58,44. Multiplicando esto, nos da 51,135 gramos de NACL. Esta sería la respuesta del ejercicio, puesto que el soluto sería el NaCl, no olviden que la sal se disuelve en el agua. Veamos un tercer y último ejemplo. Calcular la formalidad si tienen 0,75 número peso fórmula de CaCO3 en un volumen de 500 mililitros de agua. Para ello, entonces, recordemos que el CaCO3 se disocia en Ca+ y en CO3-. Y en como tenemos un volumen de 500 mililitros, debemos cambiar ese volumen a unidades de litros. Entonces, hacemos el factor de conversión. No olviden que un litro son 1000 mil mililitros. Mililitros y mililitros se cancelarían y esto nos daría 0,5 litros de agua. No olviden que es el volumen de agua. Ahora, podemos reemplazarlo en la ecuación de formalidad. Y la normalidad nos dice que es número de peso en fórmula en gramo sobre volumen. Entonces, teniendo esto, sería 0,75 dividido 0,5. Dividiendo esto, obtenemos que la formalidad equivale a 1,5 formal. Esta sería la formalidad que nos pide el ejercicio. Con esto, podemos dar por concluido el tema de formalidad. No olvides que fuimos patrocinados por... Industrias el reflejo. Limpieza y calidad que brillan. Les voy a dejar una pequeña reseña de nuestro patrocinador